hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a analizar el panel de edit eh, borders vale para ver este panel vamos a crear nuestra caja de marras vale y eh, voy a hacer esto grande al w para que veamos lo que ocurre voy a añadirle aquí cinco segmentos como de costumbre vale a cada uno de los laterales y vamos a convertir en editable poly nuestro objeto vale editable poly bien eh, para ver el panel eh, tenemos que seleccionar el subconjunto de border vale y nos aparece este panel que tenemos aquí en pantalla Muchas de estas opciones o la gran mayoría de ellas las hemos ido viendo ya en algún vídeo anterior, así que voy a empezar ya a dar por explicadas ciertas cosas, vale, y me las voy a ir saltando un poco. Bien, eh, se me ha olvidado, pulso F4, vale, para ver los segmentos que tengo creados, las divisiones, y eh, como ya os he comentado en vídeos anteriores, los bordes, lo que son, eh, son zonas limítrofes donde acaba la geometría de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, no sé, eh, vamos a seleccionar eh, aristas, ¿vale? Y todas estas aristas, este eh, anillo de aristas, lo voy a suprimir, ¿vale? De tal manera de que nuestra geometría queda dividida y se genera un borde aquí, donde concluye la geometría, donde ya es una zona limítrofe que ya me habéis oído decir en algún vídeo anterior y otro borde aquí, ¿vale? Bien, para seleccionar los bordes puedo utilizar esta eh, opción y puedo interactuar con ellos con las herramientas que 3ds Max me pone a disposición. De tal manera que ahora si selecciono aquí a un clic va a seleccionar el borde completo. Esto funcionaría igualmente si nuestra cara... Esto fuera esta, por ejemplo, seleccionaría todo el borde de, de la geometría, ¿vale? Donde eh, acaba la geometría, ¿vale? Bien, la primera herramienta que tenemos en nuestro panel de, de Edit Borders es Extrude. Extrude o extruir, ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Va a consistir en generar una extrusión o generar nueva geometría, ¿vale? En base a los bordes seleccionados. Para ver esto mejor, voy a dar al 4 para seleccionar caras, voy a eliminar esta cara, y vamos a seleccionar, no, eh, voy a deshacer, y ahora sí, voy a coger esta cara, la voy a eliminar, y vamos a seleccionar el borde, voy a seleccionar ese borde, y voy a dar a extrude, al dar extrude, aparentemente no ocurre nada, nuestra herramienta, queda activa estamos en modo destruir y ahora lo que eh, a, ocurrirá será que cuando el ratón lo posicionemos sobre una zona donde tengamos un borde seleccionado previamente va a cambiar y nos va a permitir moviéndolo verticalmente hacia arriba o hacia abajo determinar la longitud que va a tener ese borde vale y moviéndolo horizontalmente hacia derecha e izquierda vamos a determinar la amplitud que va a tener la base de nuestra extrusión de tal modo si yo pincho aquí y lo muevo hacia arriba veis que crece vale en longitud y si lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda lo que hace es variar el tamaño de la base de nuestra extrusión de acuerdo bien si sobre esta opción que todavía tenemos activo el modo de extrusión sigo generando nuevas extrusiones lo va a hacer en base a la, eh, a un promedio de las normales con lo cual si ahora lo hacemos así veréis que la extrusión ya no es hacia afuera, hacia ¿vale? sino que hace un promedio de las normales y en base a eso. Bueno, hacia afuera sí, pero de una manera diferente a como lo estaba haciendo antes. No lo está haciendo en forma perpendicular al cubo, sino que está tomando las normales de cada una de las aristas que, que tenemos aquí y eh, calcula cómo tiene que realizar esa extrusión. Si lo que nosotros queremos es prolongar esto, en el, en el eje x vale lo que tendríamos que hacer sería activar la herramienta de, de, de mover y con el shift presionado o la tecla de mayúsculas y pinchando en el eje x vamos a poder realizar una extrusión de acuerdo así que dos maneras de hacer extrusiones esta opción ya la he comentado en vídeos anteriores la conocíais de acuerdo pero la peculiaridad que tiene la forma de realizar las instrucciones con los bordes es eh, lo que nos hace utilizar esto, ¿vale? Si lo que queremos es prolongar en perpendicular a las caras de nuestro cubo original, si lo queremos hacer de otra manera, pues oye, buscamos la manera, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente opción es insert vértices, que es insertar vértices, ya lo hemos visto. Seleccionamos la herramienta, vamos clicando donde queremos que tengamos nuevos vértices y los va a ir añadiendo, ¿de acuerdo? Así que lo doy por explicado. Y Chamfer o eh, bisel o Chaflán, que lo vais a oír por otro lado, eh, es, eh, ya está explicado, pero aquí hay una peculiaridad igualmente. Voy a deshacer, ¿de acuerdo? Me voy a quedar... quiero quitar esta y esta, vale. y ahora, suprimo, y me he quedado con eso, me voy a quedar con estas figuras, vale, bien, con el chamfer, lo que nos ocurre es lo siguiente, nosotros vamos a seleccionar un borde, y chamfer lo que va a hacer, dependiendo de la configuración que tengamos, que tengamos no va a hacer nada, o lo que va a hacer es generar un loop alrededor de las aristas que componen nuestro borde, en este caso será un loop por aquí paralelo a este borde, ¿vale? Si solo tuviéramos una cara sería un loop alrededor de la cara, ¿de acuerdo? Ese loop va a ser equidistante en todas las aristas del borde, ¿de acuerdo? Es la peculiaridad que tiene. Si yo hago clic aquí no ha ocurrido nada, ¿vale? Cambia nuestro ratón en el lugar donde tenemos la selección realizada. Y si yo clico y subo y bajo, veis que no ocurre nada. Y no ocurre nada por la forma en la que se está intentando aplicar el chamfer. Entonces, aquí lo que vamos a tener que jugar es con esta opción de aquí. ¿Vale? Que son los parámetros que nos van a mostrar el caddy en pantalla. ¿Vale? Me estoy eh, acordando ahora mismo que en Strut no lo hemos visto. Así que cuando acabe de de explicaros la peculiaridad que tiene el chamfer aquí en los bordes, echemos un vistazo, pero ese cadilla ya lo hemos visto también. ¿vale? Bien, ¿cuál es la, la opción que tenemos que seleccionar aquí? Si aquí, en este icono, vamos haciendo clic, fijaros que aquí el texto irá cambiando. Esto es uniforme, radial, patch, quad, tree. Y con tree ya sí ocurre algo. Ya aparece ese ese loop que estaba comentando vale y aquí podemos determinar la distancia a la que va a aparecer ese loop vale y eh, más opciones que ya hemos visto en vídeos anteriores no voy a determinar no voy a detenerme mucho más en este caso y simplemente esta peculiaridad para que pueda funcionar con los bordes tenemos que seleccionar aquí que sea tree. vale y lo que nos va a generar es un loop Alrededor del borde que tengamos seleccionado, si el borde es, voy a deshacer, vamos a, a tomar una cara, por ejemplo, esta, la voy a suprimir, si el borde es este, el loop nos lo va a crear ahí, vale, como ya tengo seleccionada, ya tienen memoria esto, si hubiese dado a chamfer eh, directamente, habría generado el loop igualmente, vale, Fijaros que está ahí, vale, ese loop y yo lo puedo hacer más grande o más pequeño, vale. De acuerdo, bien, veamos un momento el caddy de extrude que lo estábamos viendo antes. En el caddy lo que tenemos es eh, la distancia a la que se va a extender nuestra selección y la anchura que va a tener en la base. ¿De acuerdo? Son los parámetros que hemos visto antes. Bien, bueno, seguimos, que no me quiero entretener. La opción cap lo que va a hacer es tapar un, un borde. Va a generar un polígono de tantas eh, aristas como haya en el borde que tengamos seleccionado. En este caso tenemos el seleccionado el de arriba. ¿vale? Y va a generar una nueva cara que va a tapar el, el hueco, la oquedad. ¿De acuerdo? Si yo le doy aquí, ¡pum! Se queda tapada. ¿Vale? Eh, estáis viéndolo en negro por las sombras. Pero bueno, ahí lo veis, ¿no? Está completamente tapada. Y es una única cara con un montón de eh, de aristas. Es decir, estamos hablando de un engon, ¿Vale? O Un eneado. Lógicamente, una vez que hacemos esto, el borde deja de existir como tal. El concepto de borde. Y si queremos realizar la selección del borde, ahora veis que ya no me permite porque la geometría continúa. ¿vale? Sin embargo, este que está abierto sí me deja. ¿vale? Bien, vamos a deshacer para explicar la siguiente herramienta. Bien, ahí está. Que es Bridge. Bridge lo que va a hacer es un puente. Va a pontear las aristas de dos bordes que tengamos seleccionados. O bien... Eh, no necesariamente que tengamos previamente seleccionados, sino que tendremos que seleccionar una vez activemos el modo de puente. ¿vale? Yo ahora mismo no tengo nada seleccionado y si pincho en Bridge, activo el modo de puente y ahora si hago un clic aquí, veis que aparece una línea desde el borde que tengo seleccionado hasta el borde que quiero eh, puentear. Y si hago un nuevo clic, puentea todo y genera la geometría. ¿De acuerdo? Voy a deshacer porque aquí hay una peculiaridad. Diréis, bueno, eh, son el mismo número de aristas. ¿Qué ocurre si el número de aristas es diferente? Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a poner ahí nuevas aristas, ¿vale? Y tenemos aquí eh, una dos dos aristas nuevas que arriba no hay. ¿vale? Entonces, eh, si selecciono Bridge y hago la misma operación, bueno, Vamos a hacerlo de otra manera. Ya hemos visto cómo se hace pinchando y arrastrando, ¿no? Bien, voy a seleccionar un borde. Con control voy a seleccionar otro borde y voy a dar al bridge. Esto lo que va a hacer es puentear automáticamente los dos eh, bordes, ¿vale? ¿Y qué hace? Adapta la geometría para tratar de unir todas las aristas. ¿Cómo lo hace? Pues triangulando alguna de las caras, como estáis viendo aquí. Vale. si siguiera la misma lógica que sigue aquí, esta arista de aquí debería estar unida con esta, pero lo que hace es triangularla para que casen el número de, de aristas, de acuerdo, bien, voy a deshacer y vamos a quitar esa arista adicional porque quiero explicaros otra cosita más, en bridge tenemos también un CADi, vale, mostrando este CADi, ahora con, con esto, eh, podría seleccionar los bordes y al seleccionar el segundo con la tecla de control, aquí no es pinchar y arrastrar, es selecciono uno, con control selecciono el siguiente y automáticamente hace el bridge. Pero tenemos el CAD abierto, o sea, el bridge todavía no está aplicado. Y aquí podemos especificar que queremos más segmentos, por ejemplo, y además podemos decir, vale, sí, pero quiero que tenga así como una forma como que esté más ensanchado por el centro que por los laterales. Bueno, pues eso lo hago aquí. ¿Vale? Esto eh, lo puedo hacer así en plan bruto. ¿Vale? Y lo tenemos así. Bien. Vale, pero mmm, sí, está bien. Pero yo quiero que la parte más ancha de todo el bridge esté más hacia arriba que hacia abajo. Eso lo controlamos aquí. ¿Vale? Aquí lo bajamos, ahí lo subimos. ¿De acuerdo? ¿Mm? Y con esta opción de Smooth, lo que va a determinar es entre qué columnas va a realizar el suavizado, mayor suavizado menor menos suavizado. Aquí apenas lo vamos a apreciar, ¿vale? Una columna es una cadena de polígonos extendida a lo largo del puente, ¿vale? Una cadena de polígonos que puede ser, pues, todos estos polígonos aquí cadenados, uno detrás de otro, ¿vale? O, o estos, ¿de acuerdo? No lo vamos a apreciar apenas. Yo aquí esto lo puedo incrementar. Veis que eh, tilila el, el sombreado en los laterales de nuestra figura. Pero no estamos viendo mucho. ¿no? Pero sí aplica un sombreado. ¿De acuerdo? Luego ya las siguientes opciones son Twist 1 y Twist 2. Esto lo que va a ir haciendo es eh, alternar qué arista va a unir con qué arista. Si yo esto lo giro. Le diré que esta arista me la una con esta y esta con la siguiente y esta con la siguiente. Y con el otro lo va a hacer al revés. Es decir, si con este lo hace en un sentido, este lo va a hacer en el sentido contrario. Vaya, se ha deshecho todo. Vale, creo que se ha hecho un alto auto guardado. Y como no teníamos aplicado el bridge, pues no eh, no, no lo muestra. vale Bien, vuelvo a esto. Eh, si giro, veis. Esto lo que está haciendo es unir esta arista con la siguiente de arriba, esta con la siguiente, esta con la siguiente. Si en lugar de utilizar este twist utilizo el otro, lo devuelve en el sentido contrario, ¿vale? ¿De acuerdo? Y con eso podemos ir jugando. Y luego ya lo que nos quedan son estas opciones de aquí para... Eh, a utilizar el tipo de selección. Esto ya tiene que ver un poco más, lo vamos a ver tal vez un poquito más en detalle más adelante, pero tiene que ver con la forma en la que realizamos la selección de los bordes para establecer el bridge. ¿vale? Bien, una vez que tenemos el bridge, como nos interesa tenerlo, validamos la opción y ya tenemos ahí nuestro, nuestro bridge hecho. ¿vale? Luego nos queda otra opción que es connect. Conectar. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es conectar las aristas entre entre dos bordes. Voy a deshacer. Y me voy a quedar, tenemos este borde y este borde de aquí. ¿vale? Entonces, al darle a connect, lo que va a generar es una arista por aquí. Hasta aquí. En los puntos medios de las aristas. Otra arista por aquí. Hasta abajo, otra por aquí y otra por allí. Es decir, va a generar cuatro Loops de aristas, ¿vale? Voy a, connect. voy a seleccionar esta cara de aquí, la voy a suprimir y vamos a hacer la prueba aquí. Yo selecciono este, selecciono este, un connect, y ahora sí establece, tienen que estar en la misma cara, o al menos la diferencia de polígonos entre ellos debe de ser mínima establece el loop, vale, si hago lo mismo entre este y este le doy a conectar, no me está generando, porque tengo más polígonos entre medias, vale, no me está generando ese loop que os comentaba, de acuerdo, así que tienen que ser dos eh, borders que estén próximos, que no tengan entre medias mucho más allá de un polígono. Y entonces va a poder establecer eh, una comunicación entre ellos añadiendo aristas. ¿De acuerdo? Con el Cadi, eh, incluso. Vamos a poder establecer. Ahora está uniendo por esta cara y por esta. Y está generando una arista en cada lado. ¿Vale? Yo puedo decir que añada más segmentos y va a añadir más aristas. ¿De acuerdo? Y el resto de opciones de Pinch Slide lo estuvimos viendo en el vídeo anterior, así que no lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Bien. Luego, lo siguiente que tenemos aquí es Create Shape from Selection. Esta opción también la hemos visto en un vídeo anterior. Desde la selección crea, eh, realizada nos genera una nueva forma. y le vamos a dar un nombre ok y fijaros está aquí ¿vale? y la ha creado y podemos trabajar con ella de acuerdo hereda todas las propiedades que tenía el objeto del que parte esa, esa nueva forma ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es eliminarlo y seguimos trabajando con nuestro objeto y nos queda este grupo de aquí de influencias vale este grupo de influencias lo hemos visto en el vídeo anterior y aunque aquí tenemos alguna opción menos no significa nada simplemente pues nada tenemos opciones menos pero el resto de parámetros funcionan exactamente igual que funcionaban en el vídeo anterior por lo tanto lo doy como explicado de acuerdo y con esto hemos concluido todo el desplegable todo el rollout que tenemos del edit borders ya en el siguiente vídeo Comenzaremos con el panel dedicado a las caras, ¿de acuerdo? Chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.